Hola amigos, bienvenidos a un tutorial más de Solo Tutoriales Hoy vamos a ver cómo vamos a usar la herramienta de extrucción ¿sí? Creando un sólido y al mismo tiempo haciendo una substracción con la herramienta extrusión. Bien, antes de empezar los invito a que me sigan, le den like a este video Para que más personas se enteren de este tipo de tutoriales Y los que estén interesados en meterse en el mundo de diseño, pues empecemos juntos con este esta esta forma de diseño bien y a los que no tengan el software recuerden que tengo una página web donde ustedes van a poder descargarlo incluso ahí mismo les dejé un tutorial donde les explico cómo instalar hacer la instalación adecuada bien igual los invito también a mis anteriores vídeos donde les enseño cómo empezamos a configurar nuestro interfaz para poder trabajar a la par Bien, pues vamos a, a comenzar, denle like y comencemos Bien, pues vamos a abrir nuestro software NX Vamos a crear una carpeta en el escritorio, en el escritorio donde vamos a guardar todos nuestros sólidos ¿Sí? Yo aquí creo una carpeta que dice sólidos. Ustedes pueden renombrar como sea, como ustedes quieran. ¿Sí? Pero dentro de esta carpeta lo que sí les recomiendo es que creen una carpeta renombrada como CAD. Que es donde vamos a guardar todos nuestros sólidos que vayamos creando para posteriormente hacer un ensamble. ¿Sí? Ahorita nos vamos a enfocar en la herramienta instrucción. Bien, entonces copiamos esta ruta. Abrimos un archivo nuevo en NX. Pegamos aquí nuestra ruta donde vamos a guardar nuestro sólido y le vamos a, a, a crear un nombre. Vamos a ponerle redondo. ¿Sí? Bien. Ah, la forma en que yo suelo trabajar es creando primero un sketch. Y ¿Sí? después del sketch, ¿por qué? ¿por qué trabajo con un sketch? Porque siempre creo una base. Del sketch para poder ahí referenciar todas las demás eh, opciones que vamos a ir eh, trabajando. Sean instrucciones, barrenos, eh, arrays, todo eso. Bien, entonces yo lo que hago primero es quitar esta porque... Ay, no, es eliminar, sí. Porque eso a mí no me sirve. Yo siempre voy a agarrar de referencia el sketch. Entonces vamos a crear un sketch o un croquis como quieran nombrarle en inglés es sketch en español como mi software lo tengo en español dice croquis y aquí no vamos a seleccionar un plano vamos a, a dejar el plano que viene por default por deducido no vamos a crear ningún plano ni, ni hacer uno ya existente vamos a decirle deducido para que siempre nos lo mande en este eje ¿Sí? le damos a aceptar y ahora vamos a crear un redondo Seleccionamos nuestra eh, herramienta de círculo o simplemente presionando la letra O, si ¿sí? es acceso directo para poder crearlo. Bien. Aquí pues la cota eh, sale automáticamente. Vamos a desactivarla. Después voy a hacer un, un tutorial de cómo, que debe hacer es un tutorial más bien de cómo quitarle. Eh, esta, este Estas cotas automáticas ¿sí? Vamos a irnos aquí Agregar botones Y le vamos a ir hasta mero abajo eh, Y vamos a Activar Esta opción y, y esta opción Entonces Para que no salgan Estas cotas automáticamente Cuando nosotros queremos una geometría vamos a desactivar Esta que es acotación automática entonces ya nosotros cuando hagamos un círculo ya no nos va a salir. ¿sí? Ahora sí, redimensionamos. Tenemos varias opciones. Tenemos eh, accesos rápidos o yéndonos aquí a, al menú de desplegable y aquí está la cota rápida. Vamos a presionar la tecla D o seleccionamos este icono, ese icono. Y pues le decimos que queremos dimensionar este diámetro. Vamos a darle un diámetro de 25.4, que es una pulgada. ¿Sí? Y ya tengo mi sketch. Mi sketch base. ¿Sí? Este sketch lo vamos a poner en un layer. Vamos a activar ahora nuestra opción de layers que nos muestre. ¿Sí? Que vamos a activar esta activamos para que nos aparezca aquí y le vamos a decir mover la capa aquel layer al número 10 y aquí viene sketch si, si estamos este nos manda David 21 pero yo lo voy a colocar al layer 10 ¿Sí? bien para que nos aparezca en qué layer está situado nuestro sketch, vamos a darle clic derecho a esta barra y le vamos a decir columnas. Y le vamos a decir que nos muestre las capas. ¿Sí? Y aquí está, es el layer en que lo pusimos. Bien, ahora vamos a seleccionar la herramienta instrucción o presionamos la letra X. Y vamos a seleccionar ya sea la línea o el sketch completo. seleccionamos y aquí pues ya nos va a crear un sólido si le decimos en boleano como ninguno nos va a crear un sólido aparte pues no nos dice la otra opción no, la única opción ah, extra que nos da es deducido pero nosotros queremos que crear un sólido vamos no a decir ninguno ¿sí? y le vamos a dar un, una altura de 2 pulgadas pulgadas eh, una recomendación si no quieren no, o no saben hacer la conversión o no saben la medida de milímetros a pulgadas esta es una buena opción eh, ustedes pueden hacer una fórmula entonces yo quiero como mi interfaz está en milímetros y yo quiero darle una dimensión en pulgadas lo único que a hacer es decirle dos pulgadas y aquí le voy a decir hacer la conversión aquí mismo vamos a decir por 25.4 ¿sí? Y vamos a invertir la dirección del vector, que sea siempre hacia abajo. Así. ¿Sí? Y esta es la forma de crear un sólido. Podemos ser triángulos, rectángulos, eh, redondos, hexágonos, eh, la forma que ustedes quieran. Pero yo les recomiendo que siempre usen primero un sketch. Ahorita les voy a explicar por qué. Bien. Este, como va a ser un sólido, lo vamos a poner en un layer diferente. Usamos nuestra herramienta que acabamos de cargar, que es mover capa a la capa 2. ¿Sí? Todos nuestros sólidos van a estar en la capa número 2. Bien. Vamos aquí. Vamos a activar más, más botones. Que nos van a servir posteriormente. Vamos a activar capa de trabajo. Sí, que viene siendo esta para nosotros desde aquí decirle todo lo que vamos a estar trabajando mándalo al layer número 2 bien ah, miren aquí esta, esta herramienta es la última herramienta que usaste, aquí se queda grabada bien ahora vamos a hacer otra instrucción pero ahora vamos a usar la opción sustraer entonces nos vamos otra vez a instrucción. Seleccionamos nuestro sketch eh, sin decir, sin seleccionar cara, ni tampoco ningún eje. Aquí mismo le vamos a decir al, al sketch este, seleccionar croquis sin seleccionar croquis. Aquí le vamos a dar este icono para que nos referencie el mismo plano donde trabajamos nuestro primer eh, instrucción. ¿Sí? Y aquí igual lo mismo, no selecciona nada, lo más únicamente deben aceptar. ¿Por qué? Porque si ustedes seleccionan alguna cara o alguna superficie, eh, cuando ustedes modifiquen ese ese sketch que es la base, va a, surtir, va a sufrir movimiento todo lo que pongan después a, sobre la cara o el sketch que, que seleccionaron para crear la siguiente eh, croquis, para el siguiente croquis y yo no quiero que después sufra algún movimiento mi, mi sólido todo, todos mis parámetros se muevan si modifico la, el archivo base un ejemplo miren, si yo creo un archivo, o oh, perdón un, un redondo aquí vamos a seleccionar esta A quitar estas cuotas sí. y desactivamos esta si sí, el próximo tutorial les voy a decir es que cada que ustedes generan un croquis nuevo se les vuelve a activar esta opción pero voy a hacer un tutorial para que eh, ya no les ya no les este, aparezca eso entonces, aquí lo redimensionamos. Vamos a decirle que este diámetro va a ser un diámetro de un cuarto. Es .250 por 25.4. ¿Sí? Y automáticamente se va a ir al layer 2. Este redondo. Finalizamos. Ahora, para hacer la sustracción, vamos a cambiar aquí nuestro booleano. Que diga sustraer ¿sí? y lo vamos a girar hacia el lado contrario porque ahorita está hacia arriba y no hay nada que sustraer hacia arriba, vamos a hacerlo hacia abajo, vamos a invertir nuestro, nuestro vector y aquí le vamos a decir que una profundidad de también un cuarto ¿sí? y le damos a aceptar bien, ahora si se fijan este es F8 Bien, así aquí está la sustracción Entonces si yo modifico este diámetro como está seleccionado el centro del círculo que es el segundo la segunda instrucción cuando yo modifique este diámetro le ponemos 50 se va a mover junto al diámetro la segunda sustracción. Pero si yo no quiero que se mueva mi sketch, vamos a crear otro, así rápido. Mi segundo sketch, vamos a hacer aceptar y creamos un diámetro aquí, sin dimensiones, se me olvida. Yo creo que sí, ya lo voy a hacer el tutorial porque a mí me molesta mucho que se hagan las, las dimensiones automáticamente vamos a primero desactivarlo y seleccionamos las dimensiones para quitarlas ¿Sí? también le decimos que sea de 250 y si se fijan yo no seleccioné ya ni la línea ni cara ni tampoco sketch o sea, no seleccioné nada, únicamente le di al croquis que fuera la base eh, sin seleccionar ninguna cara entonces hago lo mismo hacia atrás le digo sustraer sobre este cuerpo y ¿sí? entonces si yo muevo ahora de nuevo mi diámetro le ponemos 60 este diámetro se va a quedar donde mismo y este si sí lo va a si sí, sí lo va a seguir le ponemos 55 milímetros y finalizamos Entonces, este sí se siguió y este se quedó en su mismo lugar. Sí, vamos a decirle atrás, si se fijaron. Bien. La otra es que también, si nosotros hacemos una sustracción y seleccionamos, por ejemplo, una cara, se fijan que siempre nos manda a un punto. Entonces, si yo selecciono este sketch, a hacer una nueva instrucción y selecciono la cara... La, la figura que yo haga, la sustracción que yo haga, siempre va a seguir este punto. Miren, vamos a hacerle... Vamos a hacer la prueba. Vamos a hacer otro círculo, pero ahora aquí. Va, primero desactivamos nuestras cotas automáticas. Y lo seleccionamos aquí. Entonces... Si yo vuelvo a crecer o modifico mi diámetro, vamos a ponerle ahora 35 milímetros. Este y este se van a mover, este se va a quedar en el mismo lugar. Finalizamos. ¿Sí? ¿Por qué este se movió? Digo, se, se borró, porque este está siguiendo el punto de origen que fue este y como este tenía una distancia mayor a un diámetro menor entonces ya quedó desfasado si ¿sí? ya no ya no está dentro de, de la sustracción ¿Sí? si lo vuelvo a crecer menos 50 de nuevo pues va a volver a aparecer ¿Sí? es por eso que les digo Mejor hacer, la, hacer una sustracción sin seleccionar cara y sin seleccionar sketch. Eso nos va a poder permitir nosotros hacer eh, poner dimensiones que siempre siga las, las distancias que nosotros le vamos a, a, a decir al NX que siempre siga esas distancias. O eh, podemos ponerle parámetros ¿sí? para que siempre siga esos puntos. Un ejemplo si yo le digo a esta sustracción si, ¿sí? vamos a crear vamos a activar nuestra herramienta de menú desplegable no, vamos a decirle Aquí es activada es esta ¿Sí? restricciones de geometría o simplemente vamos a presionar la letra C sí yo aquí puedo poner restricciones le voy a, por ejemplo a este de punto a ese círculo perdón le voy a decir que eh, que este centro Siempre siga el eje X, sí. Entonces, si yo quiero mover este diámetro para arriba, no se puede. Únicamente se mueve a los lados siguiendo el eje X. Eso es crear una restricción, ¿sí? Entonces, si yo vuelvo a modificar mi diámetro mayor o mi base, este y este se van a mover, este se va a mover, no se va a mover ni para arriba ni para abajo y va a mantener siempre el eje X. Vamos a ponerle unos 70 milímetros, vamos a dejarlo aquí. Finalizamos, vieron que este siguió a este, este se quedó en su mismo lugar. Y este círculo como tiene una restricción que siempre siga el diámetro de nuestra base del sketch, pues surfe, sufre cambios. Entonces, ustedes por más que dimensionen un, un, una instrucción con dimensiones siguiendo una cara eh, y hacen más instrucciones, más instrucciones, más, más cajas, más orificios, o sea, va, va a llegar un momento que ustedes van a tener complicaciones de que se les va a, a borrar este las dimensiones o, o va a sufrir un conflicto el nx ¿Por qué? porque si ustedes tienen una dimensión eh, eh, ubicada en una en una superficie una esquina que posteriormente van ustedes a eliminar o se va a cruzar con otra intersección esa esa se va a alarmar si ¿Sí? entonces lo recomendable es que siempre trabajen con su base sin seleccionar sketch sin seleccionar superficies de nuestro sólido base Bien amigos, espero que les haya servido su este tutorial. Vamos a dejarlo hasta aquí. En otro tutorial vamos a hacer un sólido más más bonito. Vamos a hacer, ¿qué les parece? Un tornillo o un buje para posteriormente eh, crear algún otro eh, tipo de, de pieza donde embone Donde embonen para meternos ya un poquito más a lo que es ensamble. Bien amigos, si les gustó este tutorial, no olviden de compartirlo, darle like y nos vemos en otro video.